Hola, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ya lo estás viendo, somos gusanos. No hay más. Ya con una amiga y nos lo pasamos. Nos lo pasamos bastante, bastante bien. ¿De qué se trata? Pues simplemente, básicamente, consiste en ser un gusano. Ya está, no hay, más. no hay más. Hay zonas, ¿vale?, que son más seguras, como por ejemplo esta de aquí. ¿Vale? Así que podemos. Pillar el máximo de manzanas posibles hacer y ser grandes como yo, eh, pues comer muchas manzanas que son muy sanas, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a continuar. Parkour, parkour del gusano. El parkour del gusano. Mira esto. Oh, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, vamos a intentar vale estar en el top. Vamos a intentar, uh, uh, uh, vamos a intentar que no nos coma, vamos a intentar, nos comió, nos comió pero me como yo misma, me como yo a mí misma, me como a mí misma, pero jugando a las 9 de la mañana a, a, a esto, increíble, espectacular, <ríe> ay Dios mío este vídeo no sé para cuándo será, porque yo lo que voy a ir haciendo ahora va a ser ir farmeando vídeos, ¿vale? Voy a ir grabando vídeos para ir teniéndolos, ¿vale? Y, y e ir teniendo contenido para, para vosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en un día, ¿vale? Si no hay directo, pues aprovecho y grabo dos o tres vídeos. Y me los tengo en el escritorio, en una carpeta para. para... Para en un futuro, pues, tenerlos de retén, ¿no? De, de reserva. A veces el gusano se queda atascado y no hay forma de sacarlo. Pero yo, que soy una profesionala, pues puedo sacarlo. Madre mía, la de manzanos que hay aquí, eh, chaval. Espectacular. Espectacular. No solo sea eh, Minecraft, ¿vale? Voy a traer también Roblox, variedad de, ma de mapas de Roblox. Porque Roblox, la verdad, es que tiene un montón de mapas. Y os iré trayendo los que vayáis descubriendo, ¿vale? Y, y nada, este por ejemplo, ya lo he dicho al principio, este lo descubrí eh, el otro día con una amiga y, y pensé, ostras, molaría hacer un vídeo para mis ositos jugando al, al juego este, ¿sabes? Es muy absurdo, porque ya ves que es un juego bastante absurdo pero. pero mola. A veces los juegos absurdos son los que más molan. Y luego también ayer grabé un vídeo, ¿vale? Eh, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que estoy grabando un montón de vídeos para, para luego tener varios para editar y tener contenido para vosotros. Pues grabé un vídeo, ¿vale? De, de un juego que se llama The Blinding of Isaac. O algo así se llama. Es un juego indie. Bastante chulo. Bastante. Bastante engan... ¿Cómo se dice? Que engancha bastante. Ver, la verdad, las cosas como son. No es para estar las 24 horas ahí, pero ya me entendéis, ¿no? Que es un juego que dices, a primera vista, no te va a llamar la atención. Pero a medida que vas avanzando y jugando. Y viendo la partida, pues dices, ostras, pues no, no, no tiene tan mala pinta. Eh, como estás viendo, vale, cuando, cuando nos comen... Pues el gusano como que va más lento ¿Vale? Cuanto más pequeño es Más lento va Y cuanto más grande es más Ves que va acelerando un poquito a poquito poquito a poquito Aparte de que es más lento Más rápido Más... ¡Hostia, mío! Aparte de que es más rápido cada vez que, que el gusano se va haciendo más grande Es más difícil también de controlar Pe Espectacular, ¿eh? Soy una caca andante en forma de gusano que come manzanas y tiene pelo. Que es como lo de los elefantes rosas, ¿no? Que, que a veces dicen. El ejemplo ese de imagínate un elefante rosa volando, pues lo típico, ¿no? Lo típico. ¿Quiero no sé por qué siempre ponen ese ejemplo cuando dicen lo de, cuando van a explicarte algo de, de psicología o algo así sobre la mente y tal. Te dicen el ejemplo ese, el de imagínate un elefante rosa volando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un gusano? Con pelo. En forma de caca. Porque, mira, ¿Veis que va más rápido ahora el gusano? Y cuesta más de manejar. Porque se mueve por todos lados. Eh... Vamos a intentar que no nos pille el gusano, ese lila. No, no, no, no te caigas. Oh, oh, me he salvado ahí. Me he salvado. No me preguntes. Quizá una pared invisible ha querido salvar a la caca andante. Pues posiblemente. Nadie va a poder conmigo. Soy el mejor gusano. Oh, no, no. no me preguntes cómo estoy sobreviviendo. Porque no tengo ni idea. Simplemente estoy... Ah, perfecto, me he quedado sola. Me quedé sola, güey. Vamos a intentar ir a por el... Sae ese, ¿sabes? Aunque voy a intentar ir a por mí, ese gusano. Pero... Mm... Aunque va a ser un poco complicado, porque ya te digo, para manejar el... El... <risa> el gusano está un poco complicado, ¿eh? Si alguien quiere jugar a este mapa, se lo recomiendo, ¿eh? Tú pones en Roblox eh, simulador de gusanos, ¿Vale? Que te sale? Otros que no dicen el nombre del mapa Y tienes tú que estar ahí buscándolo media hora Para encontrarlo Yo sí, yo te digo el nombre del mapa Si lo sé, claro Si no lo sé, pues te digo Pues no sé cómo se llama El mapa, recuerdo En Roblox ¿Vale? Que por cierto, si alguien me quiere agregar ¿Vale? Pone ahí Soy Sophist20 ¿Vale? Pues si hay alguien que me quiera agregar aquí en Roblox Yo encantada ¿Vale? De hecho me podéis escribir También en Roblox Vamos a intentar ir por este gusano. ¡Oh! ¡Oh! ¡He podido! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Le rodeo, le rodeo, le rodeo. ¡Pelea de gusanos! Espectacular. Le gané la batalla, güey. ¡Viste! Ahí. Cuidado. Vamos a intentar ir a por el gusano a tope. ¡A por el gusano! Me comió el gusano. Espectacular. Y ya son las nueve y cuarto... Y me tengo que preparar para ir al gimnasio ¡Wow! hoy toca cardio toca hacer un poco de cardio unos 30 minutos 35 aproximadamente de, de bici y luego me pongo a hacer sentadillas y, y hacer laterales con pesas de 10 kilos básicamente el circuito es todas las máquinas y el cardio pues hago eso eh, pues voy un mes a fitness que este mes me toca fitness y bueno este mes o, o puede ser un mes o un mes y medio tampoco pasa nada y luego pues voy a kickboxing dos veces a la semana y lo de fitness pues puedo ir cuando quiera como se si puedo ir cada día no hay ningún problema eh, eh, eh, eh, eh, eh. el gusano el gusano buscó venganza el karma bueno, bueno, bueno, habrá que vengarse, habrá que vengarse del gújano. Y dirás, ¿y, esto? ¿y para qué me cuentas esto del gimnasio? ¿A mí qué me importa? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya, ya que ha salido el tema. Ya que ha salido el tema, pues hablamos un poco, ¿no? De, de la vida en general. Después de la Semana Santa y después de. De un montón de líos con.. Con eventos y todo eso, pues ya toca, ¿no? Eventos, ¿qué, qué estás contando? ¿Qué, ¿Qué dices? En el pueblo donde estoy yo, hay una televisión local que se llama La Barca TV, ¿vale? Por pues si hay alguien que la quiere buscar, ¿vale? En YouTube, tenemos un canal de YouTube, así que si lo queréis buscar, se llama La Barca TV, como suena, ¿vale? Barca TV Soy un gusano inocente Ah. En el pueblo, ¿vale? Pues, pues cuando hay algún evento... Eh, alguna feria y tal Pues la televisión Local Pues solemos ir, ¿no? La, de San... la del pueblo Y luego hay otra que es más pequeña Que es donde estamos nosotros Que es como Una local más pequeñita Más casera Bueno, el gusano viene a por mí, vámonos de aquí ¡Viene por mí! Está aprovechándose ¡No, no! ¡Ah! ¡Me quiere comer! Sacó oh. A tomar viento. Te gané la batalla. ¿Ahora qué? ¿Qué tienes que decir al respecto sobre eso? Estoy grabando para YouTube. Pihi. Caleta, sonriente. ¡Hala! Para que sepa que esto va a quedar grabado para la historia. Creo que se asustó. O a lo mejor no me ha entendido porque es inglés. Gusanito, ¿dónde estás? Gusanito, ¿dónde estás? Llegó el karma. Ta, ta, ra, tan. Ta, ta, ta, ta. ¿Dónde estará? ¿Dónde se ha metido este puerco? ¿Dónde se habrá metido? Eh, ¿Dónde está el gusano? Willis de gusano. No voy a acabar el vídeo hasta ir a por el gusano. ¿Dónde está el gusano? A ver. Gusanito. ¡Ah! Se fue. Me tiene miedo. Se fue, güey. Me, me dejó sola. Me dejó sola. Bueno, nada. Como último, vamos a intentar marcar un gol. ¡Atención! ¡Atención! Por favor. Por favor. Marca un gol. ¿Quieres marcar goles? Por favor. ¡Ay, Dios mío! Me parece que el gusano este no sabe jugar a fútbol. ¿eh? Lo veo sofismente intentando marcar un gol. Y. por favor Gol. Sofismente. Y bueno, espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Yo creo que puedes estar bien, ¿no? Ir cambiando. Mira, ¿ves? Pone simulador de gusanos. Y mi nick, vale, es. Soy Sofist. 20, ¿vale? Os lo escribo aquí, ¿vale? mira es Sois so 20, ¿vale? Este es mi nick, por si hay alguien que me quiere escribir, o sea, mandar la solicitud. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!